carlas de y nuestra co-fitness de este espacio, nos enseña a cada uno de nosotros de manera muy importante cómo cuidar la salud. En esta ocasión vamos a, a tratar un tema que todos ustedes tienen que prestarle atención, cómo evitar el envejecimiento. Sería esto, evitar el envejecimiento o prevenir el envejecimiento. De esta forma yo le doy la bienvenida a Carla de Morís. Carla, bienvenida por aquí. Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches a todo mi público. Como siempre, un placer de estar aquí. Me gustaría tener como más días, pero los viernes son fabulosos, ¿verdad? No, pues para este tipo. Estamos <risas> trabajando eso con producción. Hay que darle más tiempo a okay. Carla. Claro que Sí, sí. A ver, una vez, algo te iba a corregir. Vamos a envejecer. Eso, eso no, no lo depinta nadie. Ay, ay, ay. ¿Ok? Sí. Pero sí podemos eh, eh, retardar, ¿verdad? Ese okay. proceso de envejecer. No tanto de, de vernos, las arruguitas van a salir, sí. pero podemos tener una piel más saludable, okay. vernos más saludable, tener más energía. De eso se trata el tema de esta noche. Carla. Llama la atención, porque tú sabes que siempre se ha escuchado de aquellos tiempos una supuesta fórmula de la eterna juventud. No sé si sería a ese nivel que hablamos o cómo sería esto, porque Carla, yo creo que todos, todos quisiéramos poder vernos cada vez más joven. En vez de que los años pasen y sería que retrocedan. Cuéntame a ver, Carla. Bueno, tú sabes que si ven fotos de los años 20, 30 de nuestros bisabuelos, nos damos cuenta que las mujeres se veían como mucho más eh, viejitas sí. que ahora. Una mujer de 40 años, tú la ves parecía pues pues la abuelita, la bisabuela, o sea que no hemos ido educando según ha ido avanzando la ciencia. Sí. Entonces esto no es tan difícil, que me ha dado seguimiento en todos los segmentos que hemos hablado de la alimentación keto, del ayuno intermitente, de todo lo que favorece a nuestro sistema, nuestro organismo, nuestro cuerpo. Así que el tema de hoy es más o menos similar. Para retardar el envejecimiento, tenemos que tener una alimentación Óptima, un 70% de, la, de, de, de este progreso del anti-aging que está muy de moda, la alimentación es un 70%. Voy a dejar el 30% a un lado para explicarte lo de la alimentación. Sí. Bajar los carbohidratos, mi gente, bajar los azúcares, evitamos todos esos alimentos que no hacen mal, que hacen un juego en la insulina, ¿verdad? Entonces, eh, acumulamos grasa. No falta esa energía de, ese, de, ese, de esa juventud, de esa eterna juventud. Es que yo me estoy hablando esta noche de esa energía que la gente necesita. Vemos jóvenes de 20 años con poca energía y personas de 60 años con más energía que los de 20 años. ¿Debido a qué? ¿Por qué? por la alimentación, por su estilo de vida, los, el, los ejercicios. O, o, eh, todos los días o tres veces a la semana es necesario hacer una rutina de ejercicio. Entonces vamos a hablar, ¿quieres que te diga del 30% del ladito? Sí, mira, eh, Carla, <risa> lo que tú has dicho es súper interesante. Aquí uh -huh. mismo vemos casos de amigos que a veces uno lo ve frente a una persona de 60, 70 uh -huh. años, y yo con 40, 30 años. Siempre están agotados, pero tú has hablado de esos ejercicios uh -huh, constantes. Uh -huh. Carla, pero tú sabes que a veces se hace difícil llevar esa alimentación balanceada, como tú has dicho. Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo, tú tienes que mentalizarte que quieres eh, retardar el envejecimiento. Vuelvo y repito, el, vamos a envejecer, pero vamos a envejecer con calidad de vida, con que seamos funcionales. Y... Tienes que mentalizarte que todo lleva una disciplina, sí. una constancia, una perseverancia, entendiendo que si evitamos enfermedades a largo plazo, o sea, podemos lograr todo lo que, todo lo que deseamos. Sí. Una vida eh, llena de, de actividades, los abuelitos pueden compartir con sus nietos. Entonces, por eso que yo digo que la alimentación y los ejercicios son muy importantes, son, tienen que ser obligatorios. Okay, entonces tenemos que crear esa cultura, esa costumbre eh, en nuestras vidas, en, en nuestro diario vivir. Muy bien. Carla, cuando tú hablas de alimentos, fuiste muy reiterativa en el tema de los carbohidratos. Uh -huh. Carbohidratos, tú sí, sabes que sí. ese es el temor de todo. Porque ¿cómo pasamos un día sin comer un yes. pedacito de pan? Y los azúcares, no digo sí. que lo vayan a reducir a su máxima expresión sino a bajar el consumo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque al, al ingerir tantos carbohidratos, evitamos la quema de grasa. ¿Ok? Entonces, evitamos la diabetes, evitamos eh, eh, enfermedades cardíacas. porque los carbohidratos y los azúcares son los responsables de estas enfermedades. Mira, Carla... Me gustaría ver si alguno de los amigos televidentes se pone en contacto con nosotros para alguna pregunta o inquietud. Sería bueno que Carla pudiera darle respuesta. Claro que sí. 809-378-8394. Nuestra línea de WhatsApp, 829-920-2795 para sus preguntas o inquietud. Carla, uh -huh. hacemos un balance en esas tres comidas que tenemos en el día, como uh -huh. de costumbre. ¿Dónde tú crees que podemos llevar a cabo esa reducción de esos carbohidratos? Porque en la mañana, dime tú, ¿cómo nos desayunamos si no es con algo bien fuerte? Es que todo es muy químico, tiene que ver con la insulina. Cuando nos levantamos... Eh, lo más recomendable es empezar con proteína y grasa Cuando hablamos de grasa Puede ser los aguacates, puede ser la tocineta La salchicha, los huevos Unos omeletes de, sí. de huevos riquísimos Con los vegetales Todo hasta el final de la noche Donde está la hormona de, de, de, de, de El cortisol baja Sí. Y tú necesitas descansar, ahí vienen los carbohidratos. Te puedes comer tu tacita de arroz, tu guineito. Eh, 75 miligramos, no, una, no llenarnos sí. de carbohidratos. Quería hablarte del 30% de la de lo que es para evitar y ret retardar el envejecimiento sí. y es rodearte de gente positiva, de estar eh, buscando esa luz del día a las 5 o 6 de la mañana, ver el amanecer, eh, recibir esos ojos y esa, esa luz infrarroja que nos llenan de esa energía, al igual que al mediodía, si tienes la posibilidad de comer tranquilo en tu casa, quitarte, despojarte de tu ropa, que antes se usaba, ya sí. tenemos una vida muy estresante, pero tómate tu tiempo al mediodía, tranquilo, en paz, sin tu celular, sin ver la noticia en ese momento, en el momento que estás comiendo, sí. en el atardecer, busque ese tiempo, busque ese atardecer, busque esos, esas luces eh, infrarrojas que también, así como baja el sol, así baja el nivel de estrés y vas a dormir mejor. Carla, óyeme, pero qué interesante esto que tú has dicho. Tenemos que alinearnos con el universo. No podemos estar desequilibrados, somos no, energía. Da, dame, dame un poquito de detalle, Carla, con ese alineamiento con el universo, porque <risa> sé que resulta interesante. Es que es muy interesante, así como le expliqué y quiero repetirlo, así como sale el sol, que sale con esos rayos eh, fabulosos, nuestra vitamina D. Así mismo sube la energía, ahí te levanta, esa persona que se ve su cafecito, sí. que pueda salir afuera y disfrutar ese, eh, ese sol al salir tiene muchos beneficios. Por eso sacan los bebés recién nacidos a nuestros envejecientes a tomar el sol tempranito, pero hay, eh, hay unos efectos infrarrojo de esas luz que van a través de los ojos que también te llena de energía y también nos ayuda a bajar el nivel de estrés al igual que el atardecer, así como baja el sol, así baja el nivel de estrés, cuando tú lo tengas claro vas a ten, entender muchas cosas y eso es parte de estar alineados con el universo. Papá, Dios no se equivocó, lo que pasa es que el mundo nos ha llevado contra la corriente, entonces tenemos que alinearnos ya, vamos a buscar en las redes sociales lo que nos llena, lo que nos llena de esa energía hermosa. Carla, dijiste algo muy importante que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, uh -huh. Rodeando de personas con energía positiva. Totalmente. Hoy en día veo que los jóvenes, y son muy comunes en las redes sociales, uh -huh. esas relaciones tóxicas, esas personas tóxicas. Y la misma ah, noticia también. Eh, sí, pero que veo uh -huh. que ahora también hay un término que es muy usado aquí por los compañeros de aquí uh -huh. del canal, que dicen de que, que hay personas que tienen mala vibra. Es cierto. Mala, eh, no, hay una frase que utiliza mi productor Giancarlo que dice que tienen un mal vivir, como un mal vivir. Sí, Así, sí, eh, sí. ¿Hablamos de eso, Carlos. Eh, sí, claro que sí. Tú sabes lo que son los vampiros. Sí. Así mismo que te chupan la sangre, esos son los vampiros que te chupan eh, la energía. Sí. Entonces tú te das cuenta porque tu energía baja. Entonces trata sí. de... De, de, de irlo como, como sacando sí. de tu vida, porque tú tienes que vivir pleno, señora, la vida es corta. Rodéate de esa persona que te sumen. Sí. Esa persona, me encanta hablar con nuestros envejecientes que nos enriquecen con, nuestras, con sus historias, cómo era el pasado. Por eso que me gusta que mis hijos se rodeen de sus abuelitas. Así que busquen esos momentos de llenarte, de llenarte de muchas cosas lindas, de historia, de todo. Carla. Y a veces que no hay forma de cómo uno deshacerse de esa persona. De esa persona. De esa persona para uno poder... Porque eh, eh, como tú explicabas, hacen una especie como de absorción. Sí. Absorben tu energía sí. positiva. Bueno, tú tienes que llenarte. Bueno, somos seres de luz todos. Sí. Eh, cuando ven a esa persona que le moleste esa luz tuya, pues tú tienes que estar bien seguro de ti. Siempre háblale de buena forma, siempre así, compasivo, que ellos sientan de ti esa energía y haz el cambio. Sé tú la luz, okay. que eso no te, te moleste realmente. Eso hay que trabajarlo. Eso es como un mantra de todos los días este en el espejo. Este será un gran día. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y qué es un mantra, Carla? ¿Qué es un mantra? Bueno, es eso, eso, eso que nos... Eh, que no, esa voz que no habla del día a día que te dice hoy va a ser un gran día, hoy voy a ser mejor persona, hoy me voy a alimentar bien, hoy voy a traer ese, ese dinero, hoy voy a conseguir ese trabajo, hoy voy a salir de casa con mejor vibra. ...con esa vibra positiva, voy a dar amor a los demás... ...o sea, tú tienes que ser un ser de amor... ...y eso es lo que tú vas a traer en tu vida... ...imagínate tú, si ya tienes la alimentación que juega un 70%... Sí. ...y tienes el otro 30% que es ver el amanecer... ...comer tranquilo sin noticias... Ver el atardecer, rodearte de personas de buena energía, de buena vibra. Las personas que se congregan en la iglesia se llenan de muchas vibras, sí, ¿ok? Sí. Porque los creyentes viven con ese gozo. Y el que no es creyente, pues crea que hay una energía que nos mueve. Así que vamos a buscar todo lo que nos haga sentir en salud sí. y seguir adelante. Carla, aprovechando estos minutos hay finales, Logrando eso que tú dices, pudiendo hacer un balance uh -huh. entre esa alimentación, esa manera de vivir, uh -huh. esa manera de compartir, buscar uh -huh. ese ambiente, sí. como tú has dicho, que esté rodeado totalmente de energía uh -huh. positiva y lo que tú has explicado, aprovechar el universo porque, totalmente. como tú has explicado, al parecer el universo gira a nuestro favor, somos nosotros que muchas veces no lo, no lo aprovechamos. Tenemos ¿eh? muchas herramientas que, que nos dan mucha salud, hasta caminar descalzo en nuestra gramita y conectarte con la tierra te ayuda muchísimo, te ayuda a conectarte con la madre tierra. Señores, hay mucho poder en eso, así que se lo recomiendo. Respira, respira, llénate de oxígeno, libérate. Carla, un modo de vida como este logra detener, como tú has dicho, el envejecimiento, porque no lo vamos, no lo vamos a evitar, pero sí sí... ¿Cómo sería? Eh, muy, eh, llevándose de mi consejo, de lo que hemos hablado, sí. una persona de 40 años evita las arrugas, la piel te se te ve mucho mejor. Tu energía es maravillosa. Te dicen, saca ese niño que tienes dentro. Sí, la gente lo, lo siente desde que tú entras, que estás así, lleno de vigor, lleno de, de salud. La gente lo, lo siente y todo va a venir a favor tuyo porque eso es lo que tú vas a traer. ¿Ok? Ok, Carla, me gustaría que no te me marche porque resulta interesante, por lo menos, algunas recomendaciones de alimentación uh -huh. y de algunos ejercicios que podamos hacer en nuestro hogar precisamente para mantener ese, ese espíritu, ese brío claro, de juventud. Claro que sí, señores, mire, si usted puede caminar me, media hora, 40 minutos, hágalo. Si usted le gusta nadar, montar bicicleta, hágalo. En su propia casa, conéctese en las, en las, en las redes sociales, hay muchísimo programa de entrenamiento que usted puede hacer en su su casa, motívese, dígase que yo voy a ser una persona distinta a partir de hoy, me voy a ejercitar, voy a comer mejor, ¿ok? Así que para que tú seas ejemplo para tus hijos, para tu vecino, para tus nietos, ¿ok? Y alargar tu vida. Hablamos... De comer, pero me gustaría que tú profundices un poquito más, por lo menos mm -hmm. algunas recomendaciones de alimentos, tú sabes, simple, que, que puedan las personas. Señores, eh, pa, también para eh, evitar, eh, atardar el, el envejecimiento. Eh, no, trate de comerlo lo más orgánico posible. Eh, esos eh, productos con preservativo, conservante, sí. tratar de, de, de echarlo a un lado. Gracias a Dios vivimos aquí en Santo en la República Dominicana, donde tenemos mucha comida orgánica. Llena eso en tus casas, ¿ok? Este, el cigarrillo. El cigarrillo. Importante, Tienes que dejarlo es un envejece envejece y es cancerígeno al igual a ver que el alcohol también bájale al alcohol bájale al alcohol Carla, perdóname Hablaste de cigarrillos, pero hoy en día hay una modalidad que hay algunos de nuestros amigos que utilizan aquí, que son unos cigarros electrónicos. Electrónico, hay unos llamados vape, otros se sí. llaman juca, unos cigarros. Sí. Que vienen. Ahora vienen unos cortitos que, oye, me en un puño, lo ponen y tú lo ves que lo utilizan hasta en la plaza y los lugares. No sé si usted ha visto en lugares, en plaza, que a veces hay personas que están así, están fumando y te va a ver humo cuando sale. Sí, total, eh, lamentablemente. Y mira, tú sabes quiénes están, lo que más están fumando, nuestros jóvenes. Sí. Nuestros jovencitos. Y es eh, triste, lo que pasa es que se la pasan el día entero fumando, ya que no huele a cigarrillo sí. Y tiene nicotina igual, no hace daño igual, hace daño igual. Entonces, tratar de evitar todo lo que es tóxico nos va a ayudar a alargar nuestra vida y envejecer un poquito más tarde. Hablaste de la, del consumo de alcohol, la bebida. ¿Tú sabes, tú sabes que hoy en día quien no bebe por lo menos se bebe un traguito social. al Social, final de... social. Lo que pasa, lo que quiero decir es que no exageren y no que sea constante. No podemos dar. Y buscar esos antioxidantes en la bebida como en el vino, sí. que son antioxidantes. Y otro dato importante, dormir. Hay que descansar también. Ocho horas como máximo, ¿no? Ocho, ocho. Eso, gente que duerme cuatro horas, eso no es saludable. Duerman, señores. Ocho horas, Carlos. Ocho horas, ¿Ya? ocho horas. Y a veces uno con tantos temas de agenda que a veces tiene que aprovechar el horario nocturno para hacer citas, reuniones, para despachar algunos temas. Tu salud va antes que nada, antes que nada. Entonces busques un momento para descansar. Si llega temprano, lo que pasa es que nos entretenemos con los celulares sí, sí, sí. y la televisión, y nos pasan tres horas acostados en la cama, sí, ya sí. cuando tú tienes que ir a dormir. Y sin, y sin dormir, porque luego de eso te, el sueño se te sí, perturba y sí, tú no logras conseguir sí. el sueño. Y obviamente también el consumo de agua. Beba mucha agua. Óyeme, pero Carla, hemos este tramo final lo hemos aprovechado yo creo Qué que chulería, al máximo. ¿verdad? Sí, sí, porque tú estás hablando del consumo de agua. Carla, óyeme. Es súper difícil para muchos de nosotros hacer un hábito de consumo de agua, ¿sabía? Totalmente difícil. Fíjense que nosotros siempre tenemos excusas. Ahora nos están vendiendo unas llamadas agua saborizada, que son las que no. regularmente consumimos. Esto es agua también. Hay hidratación aquí, por favor. Pero, pero, mi amor, es, es agua. Es agua saborizada, claro que hidrata, pero tienen azúcares. Entonces tenemos que bajar el consumo de azúcar. Señor, el agua es vida, el agua natural sí. es la saludable, no ayuda, evita estreñimiento, sí. evita muchísimas cosas, eh, la deshidratación obviamente, aquí vemos muchas personas deshidratadas porque la vemos con la piel arrugadita, sí. entonces tienen que hidratarse para, para desechar todas esas toxinas que hemos ingerido de los alimentos. Carla, mira... Dirán los amigos, pero ¿y qué? Porque es que el tema ha resultado bastante interesante y creo que no puedo dejar de aprovecharte para ajá, que claro, nuestros amigos reciban estas orientaciones. Claro sí. Carla, consumo de agua, sueño, mm -hmm. reducir el consumo mm -hmm. de alcohol mm -hmm. y de bebidas tóxicas, hablaste mm -hmm. de alimentos que sean lo menos artificiales posible. Exacto. Nos podemos refugiar en este caso en los vegetales, especialmente, Carla. Mm -hmm. Sí, vegetales, las ensaladas, nuestras carnes, nuestros huevos... Nuestro queso también en baja, en baja cantidad. Sí. Acuérdate que lo mucho también hace daño. Entonces, tienen que ser moderados con su alimentación. ¿Queso alguno en especial que tú crees que pudiéramos Es que la, oye, la proteína y grasa no son los dañinos en nuestro cuerpo. Uh -huh. Lo que es dañino son los carbohidratos y los azúcares. Dicen que son venenos para nuestro organismo. Sí. Por lo que se convierte dentro de, de nuestro cuerpo. Entonces, tienes que olvidarte que los quesos, eh, la salchicha, la tocineta, que es grasa, no es lo que te va a hacer daño, el chicharrón, no es lo que te va a hacer daño, lo que te va a hacer daño es la acompaña, la yuca, el arroz, el pan, la pasta, ¿ok? Bueno, yo me he quedado boca abierta en este día con Carlas de moricia aquí en este Teledebate en Salud con todos ustedes, Carla. Se nos ha agotado el tiempo totalmente. Como siempre, claro, agradecerte sí, siempre. y esperemos que esta esta participación tuya pueda ser útil para nuestra audiencia claro porque que sí qué importante sería poder mantenernos en una eterna juventud ay una maravilla y yo creo que lo estamos como logrando más sí. o menos viste que te hablé de los años 20 que vimos la foto de los bisabuelos y nuestros abuelos que nuestras abuelitas se veían a los 20 años parecían mujeres de 50 años sí es así. o sea que con la ciencia ya hemos ido pues eh, estudiándola y entendiéndola y haciéndola. Así que vamos a seguir haciendo lo que hasta ahora hemos aprendido con el tiempo. Eso es así. Carla, muchísimas gracias a ti. Nos vemos el próximo viernes aquí con toda la audiencia. ¿eh? Claro que sí. Un placer, señores papás. Buenas noches.